con la liada que tenemos. ¿Sabe una de las canciones o no? ¿Sabéis la de Viva al Máximo o no? Vamos a cantar el estribillo, ¿vale? 3, 2, 1, ¡Viva al Máximo! Yo te lo dije ¡Viva al Máximo! ¡Viva al Máximo! Soy más. ¡Viva al Máximo! ¡Suscríbete al canal! ¿Y la de colegio la sabéis o no? Venga, soy del Ay, soy puto. Vamos, soy del B y nadie puede conmigo. Soy del P con P de Crack y yo vendré con mis mejores amigos. ¡Qué locura, Máximo Squad! Acabamos de quitar el maldito pueblo. Con Pele, Crack y yo vendré con mis mejores amigos. Está lleno de gente, bro, madre mía, bro No sé a la que se va a liar, pero en la un montón La vamos a liar sí, parda, esto es sí, histórico, histórico, histórico Así que... Pero qué locura la que hay liada, madre mía Madre mía, tío, hay una cola kilométrica sí, Se da la vuelta en el coche y realmente la cola da la vuelta Da la vuelta al pueblo, Flipa, es eh, flipa, hermano flipado, mí, Pues ahora ¿no? la vamos a liar parda, Malísima, parda, parda, parda, parda. parda. Lleno? Lleno. Lleno? Lleno. Estamos distraiendo. Uy, nos han pillado. Chicas. ¿eh? Hola. Muchísimas, muchísimas felicidades. Va, va, va. Venga, vámonos, <muchas> chiquitis. <muchas> Ahí nos está alcanzando, pero bueno, hasta luego. Mara, ¿qué hace? estás seguratas en la caseta del calvo? Eh, porque básicamente, Mara... ¡El calvo es un ser peligroso! Pero... ¿Qué pasa? ¡Pero! Calvo, escúchame... ¿Qué pasa, Calvo, calvo, pero tú sabes... Tú la has liado, pardísima ¿Por qué? ¿Qué Te tienes que ir, no puedes estar en la maldita firma ¿Por qué no? ¿Por qué no, Calvo? Porque hay muchísima gente y no queremos que le hagas daño a nadie Pues yo vengo de buenas, estoy aquí para... Saludar... Calvo, porque... Porque... Calvo... Al menos hoy... Calvo, promételo porque si no te va a empezar a toca, toca. Se parece un slime, adiós calvo y mara. No te acerques a la maldita caseta del calvo y seguras tenerlo ahí <risa> vigilado porque el maldito calvo es un ser peligroso. Mara, ni no te acerques. Bueno, máximo squad, bienvenidos a la firma de libros. Estamos aquí con Guillebe, harta bueno, hasta bueno. abajo para firmar y mirar la que tenemos día de aquí fuera. Voy a hacer un tour por la firma. Primeros invitados, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Estáis preparados? Vamos a hacer un tour por la firma de libros. ¿eh? Vale. Hay varias cosas, vamos a hablar mucho. Vamos a hacer un tour por la casa y estos van a a ser los primeros en entrar a ella os gusta si sí. ¿Sí? ahí tenemos la caseta del calvo destruida por aquí tenemos un puesto con comida un montonazo de libros un montonazo de cosas ya están empezando a pasar la gente todo el mundo con el merch son unos máquinas así que si todavía no tienes el maldito me ¿no? compra la primera de descripción están haciendo un pequeño tour justamente por ahí y yo estoy espiando yo no existo soy un fantasma nos estamos claro. acercando la caseta del calvo. Cuidado que el calvo muere. Tenéis eh? ganas de ver la caseta del calvo porque sí. a lo mejor está el calvo dentro, eh. No sabemos si está el calvo o no. Todo el mundo que le dé like por Brian, es el puto amo Literalmente la cola llega a no sé dónde en plan Ay, ¿Cuánta cola hay chavales? ¡Muchísima! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios bendito! ¿Quién quiere picarle al calvo? ¡Yo! ¡Yo! Vamos a picarla ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! Hey, ¡Calvo! Hey, hey, hey. ¿Todo bien? De momento no muerde, no, no muerde No, no, De momento bien, está, hoy no, de ¿Sí? ¿sí? es no, está, amistoso Sí, lo he Eso no, bueno, ya lo descubrí, ya lo descubrí. ¿Qué, hay ahí ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hay ahí dentro? Dilo. Sí, ¿Qué hay ahí dentro? Cosas secretas, cosas secretas tiene llevo 25 minutos firmando y ya tengo en la mano super mega ultra reventada ¿Se está liando parda o qué? Se está liando muy parda, bro Porque me han dicho que se han encerrado en una habitación Sí, nos han encerrado en una habitación, bro Porque se estaba liando una Bro, se estaba parando toda la cola Toda la gente estaba... O sea, de hecho, me han dicho Básicamente la policía nos ha dicho Que han puesto han colapsado el pueblo o sea Literalmente literal. que hay más gente de, que viene por nosotros Que que vive en el pueblo Entonces, ¿qué es lo que pasa? La policía ahora mismo nos está odiando Pero no pasa nada, al nada Bueno, tú ves por, ahí, ves por ahí, ahí a tope Bunker, Bunker de la máximo, Aquí está el búnker que está tal igual como lo dejamos, o sea, está todo igual, igual, igual, igual. Que de hecho, ¿alguien sabe por qué este cristal de aquí está roto? ¿Quién lo rompió? ¿Quién lo rompió? ¿Quién lo rompió? ¿Quién lo rompió? Ah, claro, no, yo se cortó y todo, o sea. Yo te tiraba. Sí, tú me todos los zombies, más persona Bueno, bueno, había que sobrevivir y ¡Hola! Claro, no sé si os dais cuenta, pero es que absolutamente toda esta locura que hemos montado ha sido la primera persona en el mundo mundial que en hacer una libra en su propia casa. O sea, creo que nadie ha hecho una firma en su propia casa. Así que compartidle este vídeo a absolutamente todos vuestros amigos y espero que os esté gustando. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Vale. Y por aquí subimos por las escaleras que dan las habitaciones, pero como ya sabéis, las habitaciones, como estamos en la otra casa, pues están vacías, no hay nada. 3. ¿Cuántas horas estábamos haciendo cola Estamos aquí a tope por Arta y todos los amigos Llevamos dos horas de cola con los niños No, no, tres horas por ever, por you Lo que haga falta Lo nos está diciendo la policía es que el pueblo está colapsado Pensar que aquí hay 4.000 habitantes y hemos metido a más de 5.000 personas aquí O sea, hemos traído a más gente de la que vive en el pueblo Eso es una locura y nadie lo ha hecho, solamente nosotros que cuatro que han dicho me cuadran O sea, ¿en qué momento hemos metido tanta gente en casa ahora? sea, estamos liando mucho Pero, ¿eh? o, sea, o sea, la cosa es que hemos metido como a 5.000 y 5.000 No sé, casa. no sé Y la cola es que literalmente da la vuelta al pueblo entero. Es que... <risa> o sea, la policía es que nos van a matar, bro Nos van a matar, Nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar Nos van a matar aquí a todos <risa> <risa> <risa> <risa> Qué locura, me encanta esto Como me encanta liarla, guau Porque estoy muriendo después de tres horas Vale, real Que me estoy muriendo Es que necesito descansar y meterme en la bañera aunque sean tres minutos Porque es que tengo la espalda fatal Creo que este es lo más random de la historia O sea, una maldita firma en una maldita casa O sea, en nuestra anterior casa What the fuck, no lo sé ni yo Pero aquí estamos, Máximos cual Siempre liando la parda Tenemos 5.000 personas fuera de casa Oh, qué auténtica doctrina ¿no? la firma, eh, no, sé, no sé, pero hay, hay niños que, eh, que avalancha, avalancha, avalancha, que lleve, avalancha, le lleve, avalancha, le Y yo estoy aquí escondido, soy un fantasma. y fijaros en absolutamente todos los regalos que tenemos. que auténtica barbaridad! Hay un montón de gente, pero un montón, un montón, un montón, un montón de personas aún esperando en la cola que todavía tienen que pasar a que les firme sus libros. Y aparte, hay un montón, un montón, un montón de gente que está en Así que van a pasar a que les firme las cosas. Suscríbete al canal con la campanita. Y dale like a pero la, la alarma a las 8.39 Tengo las manos llenas, llenas de permanente pero no pasa absolutamente nada Después de 5 horas estamos aquí y creo que la salida cuando nos vayamos va a ser lo más épico de la vida hasta el final del vídeo Creo que está quedando algo histórico y epicísimo así que voy a seguir filmando No, máximos, voy a estar aquí 10 minutos Porque llevaremos unas 6 horas de firma Habrán pasado pues unas 3.000 y pico personas Quedan solamente 2.000 ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso? Después de dos malditas horas Me han dejado Me han dejado Subir así Vamos a intentar hacer una foto Es el cumpleaños de esta niña Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Vamos, eh, vamos Más Gente en mi maldito jardín En mi maldito jardín este es que si la auténtica me de verdad, o sea, es que es impresionante, o sea, con la gente lo va a hacer. Sí, no. pero qué máquina, ha venido becario a falta de que hay 40 personas afuera y habían 2.000, pero da igual becario. Bien becario, ha venido, ha venido, chicos, que es lo que cuenta. entre camisetas, solas, mochilas, fundas, móviles, habré firmado no sé, no sé siete prendas, no sé estoy mi mano está ahora mismo que yo creo que siempre ya <risa> bueno, pues nada pues, pues vamos a acabar justamente el blog por aquí saliendo de la casa, creo que ha sido una auténtica locura, estoy muy contento con el resultado de verdad, creo que ha sido la mayor firma de libros hecha en una maldita casa por primera vez en absolutamente todo YouTube, así que muchísimas preguntas gracias a las 5.000, o sea, vamos a reventar el pueblo, muchísimas y gracias, como siempre digo dale un pedazo de like, suscríbete al canal, yo soy Harta y vive al máximo